alguna vez han dicho te voy a contar una historia será muy interesante así que siéntate y escucha ah. Ah. Te cuento una historia, un cuento Te digo quién me inspira estos textos Son mis experiencias vividas cada día en sus momentos Personas que influyeron en mí Y son mis más sagrados recuerdos Claro que algunas personas se fueron Solo existen mis recuerdos Hacer lo que deseo Aborrezco no poder tener más tiempo A veces pierdo la ilusión de él No te lo niego Y las cosas más importantes que me ha pasado Se las llevó el tiempo es fumo muy niño pequeño Ahora avanzo por lo que Quiero por lo que pretendo lograr Amar el arte Vivir y alejarme un poco de esta puta realidad Hacer música y soñarte Amarte porque me das esa paz y felicidad Que busco constante Constantemente pienso que es primero hay que apreciar y no ser un tonto por no saber verlo Veo tantas cosas pero a veces me siento un idiota por no saber comprenderlo Siento que quiero llorar Quiero reír Quiero sentir A veces solo quiero volar Poder experimentar Sentir en mi corazón el poder amar Siento que quiero llorar Quiero reír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 Sentí la lluvia y el calor, también la depresión y tener el valor de ponerme de pie, ser más fuerte para superar los obstáculos que tengo de frente, no quedarme atrás, no ser ni bueno ni malo, dejar mi propio legado, ser recordado después de haberme borrado, la muerte a veces también tiene sentimiento como los humanos, no sabes qué llorar sin que nadie se entere, callar y sonreírle a la muerte que me quema por dentro sin saber entenderme, Fíjese Fuerte mi defecto más frecuente Frecuentemente me quedo callado Solo por no querer mirar al pasado Pasado que me mueve, mueve Pasado que me entristece, entristece. Sabes que se siente, no, ¿no? Sé que tú también puedes entenderme sí, siento que quiero, quiero llorar, llorar Quiero reír Quiero sentir a veces solo quiero volar Poder experimentar Sentir en mi corazón el poder amar